Básicamente las consultas en pandemia se redujeron mucho a situaciones graves. Eh, no fueron tantísimas, pero hubo muchas consultas. Este, y en realidad lo que estamos viendo nosotros ahora eh, son más que nada eh, las consecuencias de toda esta situación, de la situación de encierro, de la no consulta. Eh, dependiendo de, de la franja etaria Porque uno dice niños, niñas y adolescentes Y, y en términos evolutivos son tiempos muy, muy diferentes Entonces las problemáticas son distintas Y el impacto que generó esta situación es muy distinta En un niño recién nacido eh, En un niño en edad escolar Y en un adolescente o un preadolescente eh, Entonces ahora lo que estamos viendo es cómo fue impactando este, este periodo, este tiempo y esta circunstancia tan extraordinaria en esos momentos evolutivos específicos. Y vemos que ahora sí hay mucha más consulta, muchas consultas por situaciones eh, graves, urgentes y preocupantes. En los niños de edad escolar, en los niños más, eh, un poco más grandecitos por ahí, eh, ahora estamos viendo, si bien son los que uno puede decir que quizás lograron mayor adaptación o, o, o que tienen una recuperación mucho más fácil y más rápida por el mismo momento evolutivo. Hay también situaciones complejas eh, en términos generales de lo que es socialización, intercambio con los pares. Eh, transitar los ámbitos institucionales, poder eh, ir construyendo ahí en estos momentos que son críticos, el ámbito escolar es crítico en los distintos momentos evolutivos y entonces uno va viendo ahí eh, situaciones que en términos de socialización se, se retrasaron y hoy cuando vuelven a las aulas los niños en estas edades eh, hay que hacer todo un esfuerzo por eh, reacomodar ciertas cuestiones, retransmitir ciertas... Eh, normas, reglas, modos de funcionamiento, que además requiere del adulto, del, del adulto que está a cargo, un esfuerzo mayor también. Uno tiene como adulto que hacer un esfuerzo mayor eh, para contener ahí todo lo que significó esta, lo que significaron estas situaciones eh, que se vivieron. Entonces, por ahí uno viene acostumbrado a determinado modo de funcionamiento, de trabajo con los niños, de contención con los niños, y ahora hay que ensayar nuevas formas, nuevos modos, nuevos eh, estilos, eh, hay que tener un poco más de paciencia en algunas cosas, entender en contexto algunas conductas, no podemos seguir pretendiendo entender determinadas conductas como las entendíamos antes y decir, bueno, acá estoy detectando alguna situación problemática sin ponerlo en el contexto de la pandemia porque todo esto ha generado situaciones nuevas y los niños manifiestan todo lo que les pasa eh, con su cuerpo, con sus eh, dichos, con su, eh, los niños se mueven, los niños hacen todo el tiempo. Entonces ellos no obtienen la posibilidad como el adulto de sentarse y decir Uy, qué tremendo fue esto que vivimos, vamos a ver cómo, cómo lo superamos, vamos a ver qué hacemos para, para poner un poco de palabras en todo esto. Digamos Esto es, es más la tarea del adulto, que hoy creo que es fundamental ese rol de lo institucional para poder historizar y para poder, cuando yo digo poner en contexto, es eso, es historizar, es decir, bueno, nos pasó esto como, como seres humanos, en realidad nos pasó esto a todos como comunidad eh, y, y tenemos que poder pensarlo y poder de alguna manera capitalizarlo. Y eso se hace a través de la transmisión eh, en el día a día, en el encuentro día a día, que por eso digo que es privilegiado el ámbito institucional por esto, porque es el, el, el momento que uno tiene más cercano con el niño para poder reconstruir un poco y rearmar en la cabecita de, de, lo, de los niños esto que, que fue pasando. Si no, si no hacemos estos movimientos, si no ponemos esto en palabras, si no historizamos, si no eh, hablamos de eh, las situaciones graves que pasaron, de los fallecimientos, de las muertes que ocurrieron, de las situaciones de encierro, de la imposibilidad de encontrarse con otro, si no lo entendemos en contexto, esto queda ahí como encapsulado y no se sabe qué pasó, un niño no lo puede eh, poner en el contexto de su historia, digamos, y queda ahí como algo que no, no se sabe qué es lo que se vivió, si va a volver a pasar, si no va a volver a pasar, el miedo a que eh, nuevamente eh, ocurra así de manera abrupta, y, y entonces esa ansiedad por... Eh, poder estar, vivir, compartir. Entonces, todo esto es, eh, me parece, la tarea más importante para los adultos hoy. Hoy en día lo que sí vemos como una situación más compleja es la preadolescencia y la adolescencia. Son eh, momentos eh, muy complicados que tienen sus lógicas particulares, que al haberse cercenado toda posibilidad de, eh, de, darle, de darle curso, ...a esa gran cantidad de... ...a esa revolución que ocurre en este momento de la vida... Eh, ...bueno, quedó como en pausa todo eso... ...y hoy estamos viendo muchos resultados... ...y muchas eh, consecuencias... ...que muchas veces son bastante preocupantes... ...en términos eh, de... ...no de patología, sino de... Eh, ...situaciones psíquicas que merecen ser atendidas... Y muchas veces, eh, como decía antes, redoblando los esfuerzos y poniendo a disposición de este grupo todo el recurso que tenemos. Y uno Basta ver las noticias, uno eh, lee todo el tiempo de situaciones que por ahí se presentan con, con, con, con estos chicos, con los adolescentes. Eh, y claramente, a mí me parece que son los que eh, en este momento, no sé más adelante, no sabemos todavía qué, qué va a pasar, pero en este momento son los que más están manifestando las consecuencias de lo que pasó, eh, con muchas problemáticas en términos de socialización, de volver a los ámbitos, de retransitar los ámbitos, eh, situaciones de muchos excesos en todo sentido. Que, entonces, ahí es mucho más fuerte la necesidad de contención, de acompañamiento, eh, de poder poner palabras a lo, que, a lo que vivieron y a lo que están viviendo ahora. Eh, se caracteriza todo este periodo por por cierta impulsividad y cierta dificultad del control de los impulsos. Entonces, bueno, ahí eh, uno tiene que como que estar muy atento a todo esto. Y la escuela eh, las escuelas lo están haciendo y lo han hecho, digamos. Nosotros trabajamos mucho con las instituciones escolares, con las maestras orientadoras que nos llaman, que nos consultan. Eh, y y hay, hay toda una una tarea por hacer ahí que, que está siendo fuerte, digamos, que está siendo importante, me parece.